en la gloria, querido oyente, televidente, aquí en en la gloria, aquí en la Banda con Jesús Podcast, siempre dándole la gloria y la honra a nuestro Señor. Hoy una emisión especial que nos pone el Espíritu Santo, una emisión que vamos a transmitir las buenas nuevas del reino de los cielos, siempre dándole esa gloria y esa honra a nuestro amado Padre celestial. Eres grande, eres poderoso, Señor, nuestras almas te alaban, te glorifican y hoy con un tema maravilloso que nos pone el Espíritu Santo. Ese tema de sanidad y milagros. Yo sé que el Señor va a orar grandemente y vamos a compartir las buenas nuevas del reino de los cielos. Siempre ando en la gloria, la honra y el poder a nuestro Señor en el nombre poderoso de Jesucristo. Y bueno, vamos a esperar algunos minutos, compartir. Siempre ando en las buenas nuevas del reino de los cielos. Siempre ando en la gloria, la honra a nuestro amado Padre Celestial. Porque tú eres grande, eres maravilloso, Señor. Sus almas te lavan, te glorifican, amado Rey. Nunca nos cansaremos de darle esa gloria, darle esa honra a nuestro amado Señor. Porque Él es maravilloso. Recuerda que hoy la misión es de sanidad y milagros. Mi hermano de Cristianos en la Gloria, querido oyente, también que nos escucha por Cristianos en la Gloria Radio. Porque somos... Eh, somos uh, ministerio unido también por la radio, por las redes sociales, para las buenas nuevas del reino los cielos. Recuerda que esto no reemplaza tu ministerio, eh, es una ayuda para que ayudes a compartir las buenas nuevas del reino de los cielos. Y una vez más, la misión de esta mañana es sanidad y milagros. Comparte, comparte. Y con eso vamos a comenzar estas Buenas Nuevas de Reino en los Cielos. Y siempre agradeciendo al Padre Celestial porque nos dio la oportunidad de abrir nuestros ojos hoy, de darle esa gloria, esa, esa honra y el poder. Y hoy el Señor, antes ya de ir a, para comenzar, estamos esperando unos minutos para que la gente se conecte y pueda recibir también esa gran bendición en el nombre poderoso de Jesucristo. Porque Él es grande, Él es maravilloso y nunca vamos a cansarnos de decirlo. Eh, el Señor hoy, cuando yo le pedí esta palabra, me llevaba al libro, al libro del profeta Ezequiel en el capítulo 37. Y algunos ya, me imagino que ya saben de lo que vamos a hablar. El valle, el valle de los huesos secos, ese valle de huesos secos que a veces está en tu enfermedad, en... en cualquier aspecto de tu vida. Es por eso que el Señor, en esta mañana, en esta tarde, en esta noche, en el momento que tú nos escuches, en vivo o en diferido, o nos estás escuchando a través de Cristo en la gloria, siempre le vas a dar la gloria, la honra y el poder a nuestro amado Padre Celestial. Pero bueno, esperando algunos minutos para que la gente se conecte y reciba estas sanidades, reciba estos milagros en el nombre poderoso de Jesucristo. Siempre dándole la gloria y la honra a nuestro amado Rey. Gracias, Padre Celestial, porque Él es fiel, Él es grande, maravilloso. Nunca vamos a cansar de decirlo. Y comparte, comparte esta, esta, semisión, esta misión, mis hermanos, que estás en la gloria, porque estamos en la gloria para hablar de Dios en el nombre poderoso de Jesucristo. Tú eres maravilloso, tú eres santo, grande eh, sus marillas son hermosas en el nombre poderoso Jesucristo. Padre Celestial, Padre de la gloria, no te canses de darle la gloria, la honra a, al Señor, mis hermanos de cristianos en gloria. Santo eres, precioso eres, Señor. Mi alma te alaba, te glorifica, Padre Celestial, en el nombre poderoso de Jesucristo. Recuerda que el, es el Señor que hace los milagros. Cuando está el Señor. Es cuando se activa todo. El Señor hace milagros todos los días. No te canses de darle esa gloria, esa honra y el poder a nuestro amado Padre Celestial. Y siempre engrandeciendo a su poder. En el nombre poderoso de Jesucristo. Eh, gracias Señor porque eres fiel para con tus hijos. Eh, eh, y entonces, mis hermanos, estamos esperando aquí. Tratando de que todo el mundo se conecte. Y darle la gloria y la honra a nuestro amado Padre Celestial en el nombre poderoso Jesucristo. Recuerda que el Señor es el que hace las obras, no nosotros. Entonces, debes dar entender eso que el que hace la obra es el Señor no nosotros, en el nombre poderoso Jesucristo, y siempre agradeciendo al Señor por todo lo que hace en nuestras vidas siempre agradeciéndolo, nunca te canses de agradecerle al Señor por todo lo que Él hace en tu vida en nuestras vidas y dándole esa gloria y esa honra y el poder a nuestro Rey bueno, santo eres, ya vamos a comenzar en algunos minutos vamos a a comenzar a hablar de la palabra que nos da el Señor y de esa palabra vamos a comenzar esta hermosa misión de sanidad y milagros eh, una vez más, recuerda, el Señor siempre hace los milagros, las sanidades todos los días todos los días, pero le había pedido al Señor esta misión y me direccionó que fuera en el día de hoy entonces vas a recibir esta, esta bendición y siempre dándole la gloria, la honra y el poder a nuestro amado Padre Celestial, en el nombre poderoso Jesucristo. No te canses de compartir, de a las buenas nuevas del reino de los cielos, tú también. Y porque somos esos hacedores en espíritu y en verdad. Entonces, eh, recuerda, comparte, comparte, comparte esa misión, porque vamos, vas a recibir tu milagro, vas a recibir tu... Tu sanidad en el nombre poderoso de Jesucristo. Vamos a recibir, vas a recibir en el nombre poderoso de Jesucristo. Yo sé que tú le estás pidiendo algo y por su, san, por tu sanidad, por tu nivel espiritual. y Es por eso que el Señor eh, no es una casualidad que, que te recibiste este mensaje. Es un gran propósito. Entonces el Señor quiere hacer algo maravilloso en tu vida y en la vida de vosotros. Entonces ve compartiendo, ve compartiendo porque... Eh, ya muy pronto vamos a comenzar y vamos, vamos a hacer esa sanidad, esos milagros. Pero te estaba diciendo que, que el Señor cuando recibiste esta palabra me, me llevaba a, a aquí, al libro de Ezequiel, capítulo 57, El Valle de los Huesos Secos. Esos, valles, esos, esos huesos secos que... Es, es en la parte de tu enfermedad, en la parte espiritual, en la parte de tus finanzas, en la parte de tu trabajo, en la parte de los, también si tú tienes un animalito, tienes una vaquita o algo, está enferma, entonces también vamos a orar por los animalitos porque son parte de la creación. Y también puedes escribirnos eh, al 317-216-0398. Aquellas personas que nos que quieren una petición, nos puedes escribir una vez más. Si estás fuera de Colombia, más 51, eh. 1 317 216 2 16 0 3 98 y en pantalla está saliendo el número a aquellas personas que nos están escuchando al 3 17 2 16 0 3 98 en cualquier lugar del mundo entonces eh, ya vamos a comenzar en, en dos minutos en dos minutos vamos a comenzar y vamos a vas a recibir tu, tu bendición tu sanidad vas a recibir lo que el señor trae hoy para ti el señor se está diciendo Vas a recibir esa sanidad, vas a, a, a recibir ese milagro en el nombre poderoso Jesucristo. Y te estaba diciendo que cuando le pedí eh, al Señor que me diera esta palabra, que me diera este momento para poder compartirlos con cada uno de nosotros, el Señor me llevaba al libro de Ezequiel en el capítulo 27 que habla sobre los, el Valle de los Huesos Secos. Y es una palabra que el Señor en esta mañana, en esta tarde o en esta noche que tú nos estés viendo en vivo o en querido. Yo sé que vas a recibir esta bendición, yo sé que va a pasar, a, vamos a recibir testimonios, vamos a recibir, la gente va a quedar, uh, mejor dicho, impactada de lo que el Señor va, va a hacer hoy en en el nombre poderoso Jesucristo. Entonces ya vamos a comenzar en un minuto, en un minuto vamos a comenzar y vamos a, a leer lo que el Señor me revelaba sobre los valles de los huesos secos eh, maravilloso. Esos huesos secos que, que tú dices, que está pasando? No veo progreso, no veo que... veo un estancamiento. Entonces, hoy es, el, hoy, hoy es el momento. Una vez más, el Señor todos los días hace milagros. El milagro de que pudimos abrir nuestros ojos, ya fue un milagro grande y maravilloso. Hoy, comparte, comparte, comparte ya. Y vamos a comenzar, mis hermanos de Cristianos, en la gloria. Vamos a comenzar, ya el Espíritu Santo está direccionando que comencemos esta, esta emisión de Sanidad y Milagros y el Señor se va a mover grandemente. Ya comenzamos a sentir su presencia. Y es por eso que el Señor, en esta mañana, mis hermanos, en la gloria, estaba, estaba diciendo al comienzo de esta emisión que el Señor, cuando le pedí para hacer esta, esta emisión de Sanidad y Milagros, me llevaba al libro de Ezequiel, capítulo 37, El Valle de los Huesos Secos. Y voy a leerlo rápidamente para llevar a comenzar a hacer esa oración, eh, llevar lo que quiere el, Señor, el Espíritu Santo en el nombre poderoso de Jesucristo a hacer en tu vida hoy. Vas a escribir tu petición, la vamos a recibir y, y mejor dicho, hoy el Señor se va a mover grandemente. Comparte esta emisión una vez más y dice, la mano de, del Señor vino sobre mí. Le estaba hablando a, a Ezequiel. Uh, y me llevó en el espíritu del Señor, ya comenzamos que nos, lleva, nos está llevando en el espíritu y me puso en medio de un valle que estaba lleno, lleno de huesos eso puede tipificar tu problema financiero, tu problema de salud y me hizo pasar cerca de ellos por todo alrededor he aquí que eran muchísimos sobre la fal del campo y por cierto secos en gran manera y, y comienza a hablar el Señor Aquí, mis hermanos, y me dijo, hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y dije, Señor, tú lo sabes. Me dijo entonces, profetiza sobre estos huesos y diles, huesos secos, oí palabra del Señor. Así ha dicho el Señor a estos huesos, he aquí. Yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis. Escucha esto y pondré tendones sobre vosotros y haré subir sobre vosotros carne. y os cubriré de piel y pondré en vosotros espíritu y viviréis y sabréis que yo soy el Señor. Ya el Señor está comenzando a lanzar esa sanidad, ese milagro en tu vida, mi hermano, mi hermana. Y, y decía el profeta Ezequiel, profeticé, pues como me fue mandado. Y hubo un ruido mientras yo profetizaba y comenzó y comienza un ruido espiritual en tu vida, mis hermanos. Y mira lo que dice. He aquí un temblor. Ese temblor es ese escalofrío en el nombre poderoso Jesucristo. Y los huesos se juntaron cada, uh, cada hueso con su hueso. Y miré he aquí tendones sobre ellos y la carne subió y la piel cubrió por encima de ellos, pero no había en ellos espíritu, el Señor está comenzando a moverse en, en estos instantes, está comenzando a quitar esa enfermedad, está comenzando a quitar de pronto ese cáncer, esa, eh, de pronto has tenido un problema financiero, un problema de pronto eh, con con un hijo. Eh, con tu esposa, con tu, uh, con tu esposo, esa, esa parte de tu trabajo, esa parte de finanzas, esa parte espiritual, como te has visto decayendo, de pero el Señor te dice, y continúa diciendo, y me dijo, profetiza al Espíritu, profetiza, hijo de hombre, y di al Espíritu, así ha dicho el Señor, Espíritu, vente los cuatro vientos, y sopla sobre estos muertos, y vivirán, y el Señor te dice, el, dile al Espíritu, dirá el espíritu vende los cuatro vientos y soplas dile sobre mí sáname en el nombre poderoso jesucristo y vivirán y se va esa enfermedad de tu vida se va ese problema financiero de tu vida comparte sigue compartiendo esta esta misión y profeticé como me había mandado y entró espíritu en ellos y vivieron y estuvieron sobre sus pies un ejército grande y en extremo, me dijo luego, hijo de hombre, todos estos huesos son la casa de Israel. He aquí, ellos dicen, nuestros huesos se, se secaron y pereció nuestra esperanza y somos de, del todo destruidos. Y eso es lo que decimos muchas veces, que hemos sido destruidos, que no tenemos esperanza, que no tenemos esperanza. Eh, eh, esa solución a ese problema pero mira lo que te dice el Señor en esta mañana, en esta tarde o en esta noche, si nos estás escuchando porque nos en la radio, nos estás viendo por Facebook Live, mira lo que te está diciendo el Señor y lo que te va a decir en el nombre poderoso de Jesucristo recibe esta palabra porque yo sé que hoy va a haber sanidades hay muchas personas eh, si estás en silla, hay personas que van a estar en silla de ruedas, se van a levantar, se va a ver un, un, un, uh, un nivel de tu pierna, de tu pie, se va a ir ese pie y plano del nombre poderoso Jesucristo. Mira lo que te dice el Señor. Por, por tanto, profetiza y diles, así ha dicho el Señor, he aquí yo abro vuestros sepulcros, pueblo mío, y os haré subir de vuestras sepulturas y os traeré a la tierra de Israel. Y sabréis que yo soy el Señor cuando abro a uh, vuestros sepulcros y os saqué de vuestras sepulturas, pueblo mío. Y mira lo que dice el Señor. Atesora, recibe esta, esta palabra, mis hermanos, y pondré mi espíritu en vosotros y viviréis. Yo os haré reposar sobre vuestra tierra y sabréis que yo, el Señor, hablé y lo hice. Ah, dice el Señor. Mis hermanos de cristianos, en la gloria de la fe que conquista, hoy el Señor va a comenzar a hacer algo maravilloso en tu vida. Vas a recibir esa bendición en el nombre poderoso de Jesucristo. Mis hermanos de cristianos en la gloria, recuerda que su palabra dice en Isaías 53, eh, versículo 4, ciertamente llevó él en nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores y nosotros uh, le tuvimos por azotado, pero herido de Dios y abatido, recuerda que el Señor Jesucristo vino por cada uno de nosotros Él pagó ese precio en la cruz Él pagó ese precio en ese madero en el nombre poderoso de Jesucristo ya en un minuto mis hermanos de Cristo son la gloria querido oyente, no vas, a ver mi, no vas a verme pero vas a ver eh, la imagen de unas, de unas nubes y, y vamos a comenzar a orar en el Espíritu, en el nombre poderoso de Jesucristo y vas a poner tu petición y si quieres que oremos por tu petición una vez más Puedes escribirnos a, al Facebook Live o puedes escribirnos al 317-216-0398 para que recibas esa bendición, para que recibas esa, esa sanidad en el nombre poderoso de Jesucristo. Si tu problema es de enfermedad, si tu problema es espiritual, si tu problema es de trabajo, de finanzas, eh, de... Si tienes un animalito, si vives en una granja, si vives en el campo y estás recibiendo este mensaje, vas a orar hasta por ese perrito, por esa gallina, por ese, por ese cerdito. Vas a orar porque en el nombre poderoso de Jesús, el, el asimilar, recuerda que el Señor Jesucristo dijo que íbamos a hacer grandes cosas en el nombre poderoso de Jesucristo y eso es lo que, Tú vas a recibir en esta mañana, en esta tarde, y en esta noche, en el momento que tú nos, nos estés viendo en vivo o en diferido en el nombre poderoso de Jesucristo. Recuerda que hay un proverbio que nos dice, hijo mío, está atento a mis palabras, inclina tu oído a mis razones, no se aparten de, de tus ojos, guárdalas en medio de tu corazón, porque son vida a los que le hallan y medicina a todo su cuerpo y el señor ya, ya está comenzando a orar bueno mis hermanos cristianos en la gloria querido oyente vamos a comenzar a hacer esas oraciones vamos a comenzar en el nombre poderoso de jesucristo a que el señor sea haciendo sus milagros en el nombre poderoso de jesucristo en el nombre poderoso del señor yo sé que el señor va a comenzar a hacer algo maravilloso en el nombre poderoso de, del señor santo eres poderoso eres señor Envía, envía, envía, envía estos, eh, eh, sus peticiones en el nombre poderoso de Jesucristo. Una petición, ya comenzamos a recibir peticiones, uh, bendiciones también para ti, los Mary Plazas, uh, que habla de su hijo, eh, que está feliz que es un militar y le dieron permiso a su hijo que se llama Steven uh, Sabogal. Maravillosos saludos y vamos a orar por él. Vamos a comenzar a orar en el nombre poderoso de Jesucristo. Bueno, vamos a, vas a comenzar a ver, no me vas a ver a mí, vas a ver eh, como unas nubes, unas nubes en el nombre poderoso de Jesucristo. Y vamos a comenzar a orar, vamos a comenzar a pedir al Señor, vas a cerrar tus ojos, vas a abrir el corazón al Señor. Vas a darle gloria y honra en el nombre poderoso de Jesucristo. Oh, Señor poderoso Rey, en el nombre poderoso de Jesucristo, Señor, te pedimos que tú seas sobrando en cada uno de nosotros, amados Padre Celestial. Como tú nos has prometido, Padre Celestial, en el nombre poderoso de Jesús, Señor, llena cada uno de mis hermanos. Te pedimos por Luz Mary, por su familia, por su hijo, por Steven sabogal saboga Señor te pedimos que tú seas cuidándolo Señor, gracias por este permiso que le han dado Señor, por esa felicidad que tú le has dado a esa madre Señor en el nombre poderoso de Jesucristo Señor te doy gloria, honra y poder amado para en el nombre poderoso de Jesús Señor, que tú seas obrando en ese hijo Señor, que, es, que es, el, es el gozo de esa familia, es el gozo de esa madre, en el nombre poderoso de Jesucristo, Padre Celestial, Padre de la Gloria, muévete Señor, muévete Padre Amado, en el nombre poderoso de Jesús, Padre el Amado, nos revestimos de esa armadura, en el nombre poderoso de Jesucristo, de ese yermo, de esa coraza, de esas cosas, de escudo, uh, de esa espada, de esa sandalia, Señor, parece celestial, de ese cincho, del cincho de la verdad, parece celestial. En el nombre poderoso de Jesús, Señor, Padre amado, con esa autoridad reprendemos toda enfermedad todo espíritu Padre celestial de maquinez, tristeza, todo espíritu de suicidio, Señor, todo espíritu para amado que quiera destruir tu pueblo en el nombre poderoso de Jesucristo. En el nombre poderoso de Jesús, padre celestial, todo espíritu para santo de pereza. En el nombre de Jesús se va fuera en el nombre de, de Jesucristo. Se va fuera en el nombre poderoso de Jesucristo. Si nos estás comenzando a ver, comienza a poner tus peticiones en el nombre poderoso de Jesucristo. En el nombre poderoso de Jesús, Amado Señor, yo te pido que se vaya toda enfermedad, todo espíritu de cáncer, eh, de, de, toda enfermedad de cáncer, Señor, todo espíritu, Padre Celestial, si, ah, que, quiera inter, eh, que quiera intervenir en esta emisión, se va fuera en el nombre poderoso de Jesucristo, amado Padre Celestial. Se va todo dolor de cabeza, todo problema de, de sangre, Padre Amado, en el nombre poderoso de Jesucristo, Padre Celestial. Yo te pido, Padre Celestial, por la iglesia de Barak, Señor, que tú vas a hacer algo sobrenatural en ellos, Padre Celestial, en el nombre poderoso de Jesucristo, amado Rey, en el nombre poderoso de Jesucristo, amado Padre, amado, que va a haber un ambiente espiritual en el nombre de, de, de Jesucristo. Recordemos cómo el Señor le hablaba a la hija de Jairo y a la mujer que tocó el, el, el manto de, de Jesús. Ella tuvo fe. Esa mujer, cuando tocó ese manto, tú, tú vas a tener esa fe. Y como decía el Señor en algunos segundos, en ese valle de huesos secos, en ese valle de huesos secos, el Señor le decía a Ezequiel, profetiza y di al Espíritu, hijo de hombre, Espíritu, vende los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos y vivirán. Y en este momento, el Señor está soplando en tu ministerio, está soplando en tu vida, está soplando en tu hijo, en tu hija, en tu esposo, en tu esposa. En tu familia, y, y como decía el profeta eh, eh, Ezequiel, y profeticé como me había mandado, y entró espíritu en ellos, y entra el Espíritu Santo en tu vida, y vivieron, y estuvieron sobre sus pies, un ejército grande y, teme, y extremo, y entró en ti la presencia del Señor, hay un arrepentimiento en el nombre poderoso de Jesucristo, tú le has fallado, pero el Señor te dice, ¿de qué me estás hablando yo? yo ya pagué el precio en el nombre poderoso de Jesucristo, vemos una mujer quebrantada en el nombre poderoso de Jesucristo, vemos una mujer que pide perdón porque le ha fallado al Señor, le ha fallado al Padre Celestial en el nombre poderoso de Jesucristo, pero el Señor te dice mujer no te preocupes porque yo ya pagué ese precio hace mucho tiempo, comienza comienza a orarme, comienza a buscar mi presencia, comienza a hacer lo sobrenatural a hacer ese gran testimonio con tus hijos, con tu esposo en el nombre poderoso Jesucristo, Padre celestial Padre de la gloria, el Señor también te pide mujer, que comiences a atender a, al templo al templo que él, él necesita que tú también le sirvas en el nombre poderoso de Jesucristo, en el nombre de Jesucristo hay mucha gente que va a comenzar a hablar lenguas va a comenzar a hablar lenguas oh Padre Celestial hay muchas madres que están pidiendo por sus hijos en el nombre poderoso de Jesucristo oh Padre amado te pido por sanidad por cada uno de ellos amado Señor por sus esposos, por sus esposas Señor Padre Celestial te pedimos también por Colombia, por esta nación amado Señor, cuida sus fronteras pedimos por nuestros gobiernos Padre Celestial que, que te conozcan en el nombre poderoso de, de, de tu Hijo Jesucristo. Amado Rey, poderoso Señor, llénanos, llénanos más de tu presencia, Señor. Llénanos más de tu presencia en el nombre poderoso de Jesucristo. Y Padre Celestial, Padre, la gloria, en este momento entramos a una atmósfera espiritual. Entramos a una atmósfera, Padre amado, en el nombre poderoso de Jesucristo, Señor, que tú vas a comenzar a moverte, que tú vas a comenzar a llenar a estas personas de tu presencia, Padre amado, en el nombre poderoso de Jesucristo. Recordemos lo que decía Joel, que, que en estos tiempos el Señor iba a derramar de su espíritu a toda carne y profitar y profitar. Serán vuestros hijos y vuestras hijas, y vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes serán, verán visiones en el nombre poderoso de Jesucristo, y yo sé que va a pasar, y yo sé que el Señor lo va a hacer de una manera sobrenatural, Padre Celestial, Padre de la gloria, llénate de, tu, llénate de la presencia del Señor Amo mi hermano, mi hermana, esta es una misión especial de sanidad y milagros, yo sé que tú estás recibiendo, yo sé que tú vas a compartir en el nombre poderoso de Jesucristo, se da toda la eucemia, Padre amado, en el nombre poderoso de Jesucristo, Padre celestial, toda, todo problema, Padre amado, en el colon, Padre amado, tú me estás poniendo en este momento en el colon, hay personas que sufren del colon, Padre amado, y el Señor está limpiando ese sistema, Padre Celestial, en el nombre poderoso de Jesucristo, Padre amado, Padre de la gloria hay muchas personas que en las partes de sus finanzas en la parte de sus finanzas, el Señor está comenzando a obrar cada una de ellas, Padre Celestial, Padre de la gloria que tú seas abriendo esas puertas de laborales, amado Rey en cada uno de mis hermanos, de mis hermanas, Padre amado, en el nombre poderoso de Jesucristo Señor, oh Señor, Padre Celestial, Padre de la Gloria, llénanos más de tu presencia, Señor, llénanos más en el nombre poderoso de Jesucristo, déjate llenar, déjate llenar por el Espíritu, Padre Celestial, Padre, Padre Celestial, Padre de la Gloria, oh Padre amado, Padre de la Gloria, el Señor también, Pone mi sentir, pone mi espíritu, mis hermanos, que este pueblo le falta mucha falta de perdón en el nombre poderoso Jesucristo. Oh Señor, Padre Celestial, Padre de la Gloria, que en este momento de sanidad y milagros, Señor, tú seas moviéndote grandemente, Padre amado. En el nombre poderoso Jesucristo. Tú seas perdonando a tu vecino. A tu esposa, a tu esposo, Señor. A que ellos comiencen a orar, Padre amado, en el nombre de tu Hijo Jesucristo, Señor santo eres, precioso eres así como tú orabas por nosotros Señor, antes que tú pagaras ese precio en ese madero Señor orabas Señor para que nosotros fuéramos uno en Cristo Señor en Cristo Jesús, pan el Padre, así el Señor está haciendo en este momento, orando por tu petición, orando por tu sanidad, orando por tu, tus finanzas, por tu trabajo orando por esa persona que tú tanto amas en el nombre poderoso de Jesucristo, el padre de la gloria, se va se a va todo el problema. Eh, el señor comienza a hacer sanidad en tus ojos. Tú ves ah, borroso, pero el señor comienza a obrar en este instante. En este instante, oh padre celestial, en el nombre poderoso de Jesucristo, por esa sangre preciosa, señor padre amado, padre de la gloria, en la, a esta persona comienza a ver. No vas a, no vas a tener esas necesidades de la cirugía, te dice el Señor. Yo comienzo a hacer un milagro creativo en este momento. Persona, hay una persona que está en una silla de ruedas que dice que no puede caminar. Claro que tú puedes caminar en el nombre poderoso de Jesucristo. Tú comienzas a moverte, comienzas a ser, a, a ser liberado. Personas, eh, esa persona muda de que, y esa persona sorda que dice que no, no escucha, no, no puede hablar, y, y en el nombre poderoso de Jesucristo, tú comienzas a hablar, tú comienzas a escuchar en el nombre de Jesús, Padre Celestial, Padre de la Gloria, tú eres santo, tú eres poderoso Señor, y en el nombre poderoso de Jesucristo, vas a decir, y vas a y vas a Oh, llénate del Espíritu, llénate del Espíritu, mi hermana, mi hermano de, de Cristianos en la Gloria, querido oyente, querido televidente, porque el Señor está obrando en tu vida, el Señor está obrando en cada uno de, de, de, de tus familiares. En el nombre poderoso Jesucristo, amado Señor, poderoso Rey, mi alma te alaba, te glorifica Señor, oh Padre Celestial, Padre de la Gloria. En ese hogar, en ese hogar hay algo que el Señor el Espíritu pone, hay algo que tú hace mucho tiempo hiciste una brujería, uh, fuiste, consultaste. A un brujo, a una bruja, y el dice en este momento que tienes que deshacer de eso, de, nos pone el espíritu, de esas, de esas, tienes que romperlo, tienes que quemarlo en el nombre poderoso de Jesucristo. Por eso tú has visto, hay como estancamiento, ha habido mucho conflicto, hay mucho, ha habido mucha, como, como que. Las cosas tú ves que no están progresando. Y en el nombre poderoso de Jesucristo, el Señor te va a poner el discernimiento, te va a poner la sabiduría. ¿Dónde, ¿Qué lugar lo pusiste y dónde tienes que ir en el nombre de Jesucristo? En el nombre poderoso de Jesús, Señor. Toda hechicería, toda brujería, Señor, es desatada, Señor, y es echada afuera, cancelada en el nombre poderoso de Jesucristo, amado Padre Celestial. Oh, recibe en el nombre poderoso de Jesús, Señor, Padre Celestial, Señor. Obran estas vidas, amado, para, especial, para la gloria, sigue compartiendo, sigue compartiendo, así como también decía uh, el profeta Ezequiel, que, él, que, él, eh, que le decía al, al Espíritu que soplara de los cuatro vientos y él soplaba y el Espíritu soplaba y comenzaba a dar vida. Y es lo que el Espíritu está haciendo en, en este momento en ti, está, está dando vida, vida en lo ministerial, vida en lo espiritual, vida en que se va esa enfermedad que tú decías que tenías, esa enfermedad, vida en ese trabajo que vas a tener, vas a recibir una llamada y, y te van a dar un gran empleo y el Señor te va a llevar a lo sobrenatural, te dice no te preocupes porque yo, Voy a manifestarme en ti, me voy a glorificar en ti. Aquellos de que te, te señalan o se burlan de ti serán avergonzados, te dice el Señor. Porque yo hago uh, justicia a mis elegidos. Yo hago uh, justicia de aquellos que realmente me invocan. Yo hago realmente justicia de aquellos que son realmente en el nombre poderoso de mi Hijo Jesucristo. Que son leales a mí en el nombre poderoso de su nombre. Amado Rey, poderoso Señor... Mi alma te alaba, te glorifica, amado Padre amado. Pero mucha el Señor dice en este momento el Espíritu dice que por qué te quejas por qué te dices, por qué soy tan probado porque aquellos que son mis hijos yo los pruebo y tú dices por qué aquel hermano, aquella persona no es, no es probada, porque no me conoce, ella, está, ella o en él está en el mundo y por eso está en los deleites del mundo, pero aquellos que son fieles, son leales a mi palabra, las crudiñas oran, buscan en mi presencia a ellos son probados porque yo quiero probarte, yo quiero llevarte de a lo espiritual, yo quiero que tengas una vida eterna en el nombre poderoso Jesucristo, mi alma te alaba, te glorifica tú me has pedido más de lo espiritual entonces el Señor te dice te voy a amar más de lo espiritual en el nombre poderoso Jesucristo te llevaré a a un nivel de gloria, a un nivel más alto en el nombre poderoso de Jesucristo. Así como te bendigo en lo espiritual, te bendeciré en lo material. Pero quiero ver que necesito pasarte por ese desierto, te dice el Señor. Necesito pasarte por ese desierto. Necesito convertir ese corazón de piedra, corazón de carne, rabasir y vacandir y vasaya. Oh Padre Celestial, Padre Celestial. Recuerda lo que nos decía el Señor Jesucristo en el Evangelio San Marcos del capítulo 5 del 21 al 43, cuando, la, cuando eh, hizo esa sanación, esa resurrección a la hija de Jairo, y entrando les dijo, ¿por qué, al, por qué alborotáis y lloráis? La niña no muerta sino duerme, y por eso te dice el Señor, no estás muerto, tú estás durmiendo. Y muchos se burlaban de él, muchos se burlaban de Jesús, y muchos se burlan de ti, te dice el Señor. Y tomó al padre y la madre de la niña y tomando la mano de la niña dijo, Talita cumí, que traducida es, niña, a ti te digo, levántate y a, ti, y a ti te dice el Señor en esta mañana, en esta tarde, en esta noche, no sé cuál es tu nombre, eh, María, Teresa, Marta, eh, Berenice, eh, no sé cuál es Pedro, Juan... Te dice el Señor a ti te digo levántate de esa muerte espiritual levántate de esa tristeza levántate de, de esa aflicción te dice el Señor en el nombre poderoso de Jesucristo talita ku, tali, talita talita conmigo levántate que el Señor te dice no importa lo que se burlen no importa lo que te digan no importa lo que estés pasando en tu vida pero yo voy a hacer algo sobrenatural en Ti en el nombre poderoso de Jesucristo oh Basiri vacandi y Señor Llévalo más en lo más profundo de tu corazón, Señor, a lo sobrenatural, amado Padre Celestial. El Señor te librará de toda obra mala y traerá a salvo a su reino celestial. A él sea la gloria por los siglos de los siglos, Señor. Oh, santo, santo eres, Señor. Deja que el Señor te lleve más, más, más, más, más, más, más, más. Oh, Padre Celestial, Padre, Padre Celestial, tú eres santo, tú eres maravilloso, tú eres grande y poderoso, oh Padre amable, el nombre poderoso de Jesucristo, los merinos, dice, todos unidos por el verdadero Rey, así es, todos somos unidos en el nombre poderoso de Jesucristo, santo eres, poderoso eres Señor, mi alma te alaba y te glorifica, Padre celestial, llénate más de su presencia, llénate más, llénate más, llénate más, más, más, recibe, recibe, recibe, recibe, recibe, has estado triste, has estado triste, pero te llenas del gozo del Señor en el nombre poderoso de Jesucristo. Llénate de ese gozo, llénate de ese gozo en el nombre poderoso de Jesús. Oh, santo eres, precioso eres, Señor. Mi alma te alaba, te glorifica, Padre Celestial, en el nombre poderoso de Jesucristo. Oh, Padre amado, Padre Celestial, una vez más, así como Jesús oraba por sus discípulos, el Señor Pide por ti cada día más al Padre y al Padre ve a través de Jesucristo tu vida, ve a través de, de Jesucristo todo lo que tú estás haciendo por él. En el nombre poderoso de Jesucristo, oh santo eres, Señor poderoso eres, Padre celestial, te pido por esas enfermedades, amado Señor, por ese dolor de oído te pones, eh, te dice el Señor en el nombre poderoso de Jesucristo, el Espíritu comienza a tocarte, comienza a liberarte en el nombre poderoso de asenarte de todo ese espíritu de brujería que han puesto en ti. En el nombre de Jesús, Señor, Padre celestial, Padre de la gloria, llénate de tu presencia, más fluye fluye, fluye, fluye, fluye, fluidio, fluidio, fluidio, fluidio, fluidio, fluidio. fluye, fluye, fluye, fluye, fluye, fluye, fluye, fluye en el nombre poderoso de Jesucristo, Señor, Padre Celestial, Padre de la Gloria, amado Señor, el, el Espíritu Santo dice, uh, me dice que hay una mujer que ha anhelado tener un hijo, que ha anhelado tener un hijo, pero en, y en este momento el Señor va a conceder, va a conceder ese anhelo, va a conceder ese anhelo, en el nombre poderoso de Jesucristo. Santo eres, amado Padre Celestial. No has tenido el periodo. No has tenido el periodo hace mucho tiempo. Pero vas a tener el periodo. Vas a tener el periodo. Y vas a quedar as, asombrada de lo que el Señor va a hacer en tu vida. Esa va a ser un pequeño. Y ese pequeño va a ser Juan. Se va a llamar Juan, te dice el Señor. Se va a llamar Juan. Se va a llamar Juan y ese, y ese, y ese pequeño va a llevar mi palabra por donde vaya. Va a ser testimonio, va a ser fruto, va a ir por todas las naciones en el nombre poderoso de Jesucristo. Recibe, recibe, recibe en el nombre poderoso de Jesucristo. Aquellos líderes, también te, uh, te dice el Señor, aquellos líderes que están desviando a mi pueblo, pidan perdón, pidan perdón porque los perdonaré, te dice el Señor. Te dice el Señor, pidan perdón, pidan perdón porque han buscado a hombres, no han buscado mi presencia han buscado mi presencia, ¿dónde están esos Elías? ¿dónde están ese Moisés? ¿dónde está ese Jacob que realmente se humillaba de, de, de, delante de mí? Hoy vemos que no toman mi palabra en serio, nos dice el Señor oh Padre, Padre de la gloria llénanos más de tu presencia Señor llénanos más Padre Celestial en el nombre poderoso de Jesucristo Padre Amado, Padre Celestial Padre de la gloria en el nombre poderoso de Jesús Señor Padre Celestial hay una niña que no puede caminar que no puede caminar el Señor dice, el Espíritu dice, tiene su una piernita como torcida y en este momento el Señor va a comenzar a obrar, va a comenzar a obrar en esa piernita, y esa piernita comienza a enderezarse, comienza a enderezarse en el nombre poderoso de Jesucristo, comienza a enderezarse, más fluye Espíritu Santo, fluye Espíritu Santo, fluye Espíritu Santo, tú comienzas a enderezar esa piernita, esa piernita, y también hay un ojo como al espiado, y ese ojo comienza a a quedar nivelado, va a comenzar a ver bien, en el nombre poderoso de Jesucristo, fluye más, más, más, más, más, más Espíritu Santo, cree, cree lo que el Señor está haciendo en tu vida, en el nombre poderoso de Jesucristo, santo eres, precioso eres, talito conmigo levántate, levántate te dice el Señor, levántate, Levántate de ahí, se pequeña, comienza a caminar, comienza a caminar, comienza a ser liberada. Se va todo espíritu de mentira, se va todo espíritu de mentira en el pueblo de Dios, en la nación donde tú, donde tú vives. Te pedimos por Israel, Señor amado, amado Señor. Que el que bendiga a tu nación será bendecido en el nombre poderoso de Jesucristo. Oh, santo eres, precioso eres, Señor. Mi alma te alaba, te glorifica, Silva Cantara, Vasaya. Comienzas a hablar en lenguas y tienes esa, ese don de lenguas en el nombre poderoso de Jesucristo. Llénate más de su presencia en el nombre poderoso de Jesús. Oh, Padre Celestial, en este momento también vamos a orar uh, por los animalitos, Señor. Hay animalitos que. Eh, no han comido y el Espíritu Santo dice que comienza a sanar estos animalitos en el nombre poderoso de Jesús, oh Padre Celestial Padre de la gloria, santo eres precioso eres Señor, oh comienza a ser una liberación Señor Padre Celestial en personas que realmente, personas que realmente están Uh, atadas al alcoholismo, a las drogas, Padre Celestial, a la prostitución, a la masturbación, Padre Celestial. Tú comienzas a liberarlos en el nombre poderoso de Jesucristo, amado Rey, en el nombre de Jesús, Rabba Sirivakandi, oh Padre Celestial, Padre de la Gloria. Comienza a obrar en cada una de ellas, amado Padre, amado, en el nombre poderoso de Jesucristo, amado Señor. Te pido por esas peticiones de trabajo, amado Señor. Por esas finanzas, amado Rey, en el nombre poderoso de Jesucristo. Comienza a obrar el Señor nos, eh, nos dice, en esa falta de perdón. Comienza a cerrar esas puertas que, les, que se, se les están abriendo a Satanás. Comienza a cerrar esas puertas, puertas de amargura, puertas de tristeza, puertas de, de realmente de falta de perdón. Nos empatiza mucho el Espíritu. Cierra esas puertas, te dice el Señor. Porque yo te he perdonado, te dice el Señor, comienza a perdonar a aquellos que te han hecho daño. Comienza a perdonar realmente aquellas personas que realmente se, algún día se burlaron de ti. Olvídate pasado, te dice el Señor Rabasirio Bacandirio saya Oh, Batsiribacandi, Rivasei, en el nombre poderoso de Jesucristo, Señor. Comienza a moverte, Padre amado. En el nombre de tu Hijo Jesucristo, Señor. Muévete más, Señor. Te pedimos por los hogares, amado Señor. En el nombre de Jesús, Señor. Te pido por los hogares, Padre amado Batsiri Bacandi. Oh, te pido, Padre Celestial, que el fundamento en cada hogar seas tú, Jesucristo, Señor. Que haya sus devocionales en el nombre de Jesucristo, amado Señor. Te pido por los. Por los esposos, Señor Padre amado, que son sacerdotes de sus hogares, Señor. Las esposas ayudas idóneas, amado Padre amado. Que haya comunión, Señor Padre amado, en el nombre poderoso de Jesucristo. Que haya, que haya algo sobrenatural en tu vida, en tu hogar, en tus hijos. Vasili, bacán, vasaya, Señor. Te lo pido en el nombre poderoso de Jesús. Comienza a moverte más, más, más en el nombre poderoso de Jesucristo, Señor mi alma te alaba y te glorifica, Padre Celestial, Padre Celestial, Padre de la gloria. Yo te pido por cada uno de mis hermanos, Señor. Te pido por, por, por mis hermanas, amado Rey, que yo sé que tú les estás abriendo ese conocimiento, les estás dando sabiduría, mansedumbre, Señor, Padre Celestial, porque tu palabra dice que clamemos, clamemos a ti, Señor, y tú nos darás, amado Señor, y demostrarás cosas maravillosas, Padre Celestial. Y lo más profundo, Padre amado, que cada vez que leamos tu palabra, amado Padre Celestial, nosotros seamos viendo lo sobrenatural, amado Señor, en el nombre poderoso de Jesucristo, amado Señor. Santo eres, poderoso eres, Señor, Padre Celestial, llena nomás de tu presencia. Más, más, más, más, Señor, Padre Celestial, mi alma te alaba y te glorifica, Padre Celestial. En este momento, el Señor, te está, hablando, te está abriendo los ojos espirituales los oídos espirituales, te está quitando todo lo que realmente no, no es del Señor, te está abriendo todo lo espiritual, te está llevando a un momento de gloria, en el nombre poderoso Jesucristo, llénate más, más de la presencia del Señor. Padre amado, una vez más, te pido por el Ministerio de Transformación Barak, Señor, que tú sigas respaldando al Pastor John, Padre Celestial. Tú seas respaldándolo, cuidándolo, sen, Señor, la familia pastoral, su entrar, su salir, amado Rey, en el Nombre Poderoso Jesucristo, Señor. Te pido, Padre Celestial, por esas personas que se han divorciado, Padre Amado, te pido, Padre Celestial, por esas personas que están a punto, de Señor, Señor, tú comienzas con tu Santo Espíritu, en el Nombre Poderoso de Jesucristo, a llegar a esas familias, a llegar a ese esposo, a su esposa, Señor, y tú pondrás, Señor, ese amor en cada uno de ellos, Señor, y ese divorcio no se va a llevar a cabo, Señor, porque tu amor está ahí, tu presencia está ahí, Señor, lo que unió el hombre, lo que unió al Señor no lo sale el hombre, perdón, y Padre Celestial, Padre de la Gloria, eres santo, eres maravilloso, Señor, en el nombre poderoso de Jesucristo, mi alma te alaba y te glorifica, amado Señor, llénate más de su presencia, más... Más, más, más, más, más. Recuerda como el ciego sanaba en Mesaida cuando lo, lo llevaron al Señor y le rogaban que, que el Señor lo tocase. Entonces, recuerda que cuando el Señor lo tocó, tomándolo de la mano al ciego, lo sacó fuera de la aldea y escupiendo en sus ojos, le puso las manos encima y le preguntó si veía y recuerda que él decía veo los hombres como árboles pero los veo como de que andan luego le puso otra vez las manos sobre los y hizo que mirase y fue reír y, y, y vio de lejos y claramente a todos y lo envió a casa diciendo no entres a, no entres a, en la aldea ni lo digas a nadie en la aldea y el señor hoy te está abriendo los ojos hoy está, te está limpiando de una enfermedad, hoy el Señor te está cenando y está diciendo talita comí, levántate, levántate de ese cansancio que hoy te voy a dar fuerzas, levántate de esa depresión, levántate de lo que piensas que no has podido y vas a poder en el nombre poderoso de Jesucristo Levántate de, esa, de ese problema cerebral en el nombre de, de Jesucristo. Levántate de esa... Te quito esa gastritis en el nombre de Jesucristo. Te quito ese malestar que has sentido en tu estómago en el nombre poderoso de, de mi Hijo Jesucristo. Por esa sangre preciosa, Señor, de la coronilla a los pies, de la coronilla a los pies, Señor, este pueblo sanado, para amado, en el nombre poderoso de Jesucristo. Ya vamos a Ah, dos minutos más, dos minutos más y terminaremos esta sanidad y milagros, Señor, en el nombre poderoso de Jesucristo. Yo sé que el Señor está haciendo milagros, está haciendo lo sobrenatural en tu vida, en nuestras vidas, en todos, en el nombre poderoso de Jesucristo. Ah, santo eres, precioso eres, Señor. Nuestras almas te alaban, te glorifican, oh Padre Celestial, Padre de la Gloria. Llena este pueblo, toca este pueblo, Padre Celestial, en el nombre de Jesús, Señor. Santo eres, poderoso eres, amado Padre Celestial. llenas más de tu presencia, amado Rey. Padre Celestial, Padre de la Gloria. Te damos gloria y honra en el nombre poderoso de Jesús por lo que estás haciendo, mis hermanos y mis hermanas, Padre amado. Tócalos más, Señor. Tócalos más, amado Padre Celestial. Llena nomás de tu presencia, Señor, en el nombre de Jesús, Señor. Padre celestial, Padre amado, creemos, Señor, que tú eres nuestro salvador, que tú eres nuestro rey, amado Señor, que tú eres nuestro libertador, amado Señor, que tú bendices a nuestras familias, que tú bendices a nuestros hijos, que tú bendices a a los esposos, a las esposas, Señor, a la familia, Padre amado, en el nombre poderoso de Jesucristo, Señor, llénanos más de tu presencia, y Makandi, oh Padre Celestial, Padre de la Gloria, nuestras almas te alaban, te glorifican, amado Señor, en el nombre poderoso de Jesús, Señor, oh Santo eres, precioso eres, Señor, Padre Celestial, llénanos más de tu presencia, amado Padre amado. Oh, esta sanidad y milagro. Yo sé que el Señor está haciendo cosas grandes y maravillosas en tu vida, Padre Celestial, Padre de la Gloria. Muévete más, más, más, más, más, más, Espíritu Santo. Muévete más en cada una de estas personas, Padre Celestial, porque yo sé que tiene fe. Y esta fe ya está liberando en el nombre poderoso de Jesucristo. Amado Señor, poderoso Rey, yo te pido que tú seas ofrando en todas estas personas que están escuchando, que sean en vivo o en diferido, Señor, que seas sanando, Señor, y que, te, y que seas cumpliendo sus peticiones, amado Señor, así como esas, financiera, eh, esas partes financieras, esa parte eh, de enfermedades, Señor, tú las estás liberando, esa parte espiritual, Señor, ese crecimiento espiritual que ante todo lo pedimos, para amado en el nombre poderoso Jesucristo, y para el celestial Padre de la Gloria, te queremos dar gloria, honra y poder, Señor, por todo lo que tú has hecho en esta mañana a quien está hablando con Jesús porque al Señor, que tú obraste Señor y, y seguirás obrando Señor, tú no tienes un momento especial para sanar, para uh, para, para hacer milagros y dones y, y esa sanidad Señor tú sanas todo el tiempo tú liberas todo el tiempo pero este momento lo había pedido hace mucho tiempo Señor y lo has y lo has dado, Padre Amado, en el nombre poderoso de Jesucristo, Amado Rey, Poderoso Señor, le queremos dar gloria y honra por todo lo que tú haces en nuestras vidas, Amado Padre Amado, en el nombre poderoso de Jesucristo Señor, te damos gloria y honra Amén y Amén. Mis hermanos, esto ha sido una, un momento maravilloso, y yo sé que el Señor obró en tu vida, comenzó a hacer algo de lo sobrenatural, tú recibiste, recibiste cosas del reino, eh, hermoso es, hermoso, maravilloso, él es majestuoso, él es lindo, hermoso, él que lo sabe todo, y él escuchó tu oración, él escuchó lo que tú le puedes, por esa enfermedad, por esa parte espiritual, por esas finanzas, por trabajo, eh, por si tenías un hijo eh, enfermo o, o una hija enferma, él, lo ha sanado en el nombre poderoso de Jesucristo, y es por eso que queremos darle gloria y honra a nuestro Padre Celestial recuerda eh, seguirnos por nuestras, eh, nuestra página de Facebook por nuestro canal de Youtube por nuestra unidad de Internet en el nombre poderoso Jesucristo y escuchar nuestras emisiones y aquellos que nos escuchan yo sé que el Señor te está liberando, te está sanando en el nombre de Jesús, si acabaste de de conectar, te invito a que comiences a ver el video, eh, la repetición el Señor hizo cosas maravillosas, yo sé que el Señor hizo cosas maravillosas y, y el Señor va a comenzar a hacer cosas más grandes de lo que tú piensas en tu vida, desde hoy en adelante vas a ver en tu parte espiritual vas a crecer, cada vez que vas a leer la palabra, el Señor tú vas a quedar sorprendida sorprendida lo que, lo que, porque el Señor comenzó abrir tus ojos, comenzó a abrir tus ojos espirituales. Entonces, antes decías, pero no entiendo, ahora lo vas a entender en el nombre poderoso de Jesucristo, porque el Señor te dice, como le decía a la hija de Jairo, Talita Kumí, levántate, a ti te digo que te levantes, a ti te digo que te levantes en lo espiritual, porque el Señor va a hacer algo sobrenatural en tu parte espiritual, en la parte eh, enfermedad ha sido sana, sano, ten fe porque ha sido sana, como lo, dijo, lo hizo con el, el, el, el ciego sanado en, en Besaida, ha sido sana, eh, tú dudaste, pero bueno, el Señor te sanó en el nombre poderoso, de su nombre, Padre Celestial, Padre de la Gloria, y alma te alaba y te glorifica, saludos a, a, a Cindy Zuniaga, uh, buenos días también para ti, no sé si tienes una petición, ya vamos a terminar la misión, y oraremos también por ti oraremos en el nombre poderoso de Jesucristo también en la parte de trabajo la gente está pidiendo ascensos cambios de trabajo el Señor va a hacer algo maravilloso a ellas personas que son fieles a Él a ellos que realmente conocen al Señor como su Señor y esas personas que tú dices que por qué no han llegado a los caminos del Señor muy pronto, antes de terminar este año eh, muchos serán convertidos al Señor y Tú quieres ser impactada, impactado de lo que el Señor va a hacer en tu familiar, en tu vecino, hasta en tu propio líder, hasta tu propio pastor. Tú vas a decir, nunca había visto eso porque el Señor tocó su corazón. Tú oraste por ese líder, tú oraste por ese pastor o oh pastor, tú oraste por, esos, por esa congregación. Es por eso el Señor está comenzando a orar en cada uno de ellos en el nombre poderoso de Jesucristo recibe esa bendición recibe esa sanidad recibe ese milagro en el nombre poderoso de Jesucristo por esa hija por ese hijo en el nombre poderoso de Jesucristo también por esta nación de Colombia hemos orado y yo sé que el Señor va a comenzar a hacer cosas sobrenaturales sabemos que vienen cosas fuertes pero aquellos escogidos aquellos que son comprometidos aquellos que son leales al Señor no nos va a faltar nada el Señor no va a dejar de cumplir su promesa, el Señor va a cumplir su promesa, pero el Señor necesita que tú seas fiel en, su, en, su, en tu oración, en leer su palabra, en tener santidad con el Padre, porque Él te quiere hablar, tú quieres, el Señor te va a dar, pero también necesitas llegar en lo sobrenatural para con el Padre. Porque necesita que tú tengas ese encuentro en el nombre poderoso de Jesucristo. Bueno, mis hermanos, esto ha sido con Jesús Podcast. El Señor nos ha hablado a lo más profundo de nuestros corazones y le damos gloria y honra a nuestro amado Padre Celestial. Aquellos que nos escuchan porque se nos la radio, siempre andan en la gloria, la honra y el poder a nuestro amado Padre Celestial, que Él se manifiesta de una manera sobrenatural y le damos gloria y honra al Señor. Porque ¿quién hace esto? el Señor únicamente, no lo hacemos nosotros y por eso queremos darte gracias, gloria, honra, para, amado Padre celestial por este momento, porque lo, tú lo predestinaste, Señor, eh, como, como siempre le digo al Señor, no somos muchos, somos pocos, pero aquellos pocos yo sé que están recibiendo y, y están eh, llevando esa buena nueva terreno los cielos y siendo transformados una vez más, estas emisiones, no, no es el reemplazo de tu congregación. Tú necesitas congregarte. Pero si el, señor, si el Señor puso este video, fue por algo. Si puso esta misión fue por algo. Y, y yo sé que recibiste en el nombre poderoso de Jesucristo. Bueno, mis hermanos, nos veremos en una próxima misión Aquí hablando con Jesús Podcast. Y recuerda que estamos en la gloria para hablar de Dios. Bendiciones y nos veremos una vez más, en otra misión más, aquí. En Hablando con Jesús Podcast. Bendiciones. Escucha créditos y entrevistas en Hablando con Jesús Podcast.